¿Qué tal? Buenas a todos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy vamos a aprender a desarmar una fuente y limpiarla de, de forma correcta. Así que espero que les sirva esto. Y allá vamos. Bien, antes de empezar eh, deben recordar desconectarla y dejar 12 horas o más eh, hasta que los condensadores, que ahí los voy a estar señalando, eh, se descarguen de, de energía y evitar que, bueno, nos dé electricidad al momento de que la estemos limpiando, ¿no? Ahora comenzamos, ahora sí a desarmarlo, Destornillamos los cuatro tornillos. Vale aclarar que si ven que está muy sucia la fuente, les recomiendo que lo hagan en un espacio abierto, eh, así no, no, no salpiquen de muere toda la casa. Bien, una vez que la tenemos en un espacio abierto... Dicho sea, de paso aprovecho para usar el celular que tiene mejor cámara que la webcam de la PC. Y empezamos a limpiar con el pincel con mucho cuidado. Muchísimo cuidado siempre en la parte... Bueno, ahí estoy limpiando la tapa. Eso es sencillo, no hay que tener tanto cuidado. Pero una vez que empezamos a limpiar eh, por dentro de la fuente tenemos que tener sumo cuidado de no mover nada. de Ningún cable estropearlo, ningún condensador, ninguna... Nada todo con cuidado bien acá eh, es donde yo por, por porque soy un loco agarro y quiero limpiar el ventilador mm no es, es algo opcional, diría que con sopletearlo está bien, pero yo decido sacarlo para limpiarlo mejor. Y poder pasarle con más comodidad el pincel en las aspas, una vez que le paso un soplete, secador de pelo, lo que tengan, eh, sirve para sacar toda la mugre que está impregnada en las aspas, que es donde más suele estar impregnada. Además que me sirvió para limpiar esta parte que está acá, eh, que no llega bien el pincel. Y acá es cuando la traigo al galpón que tenemos en el fondo de casa y le paso el soplete. Ven cómo sale la tierra, ¿no? Se, se va saliendo todo lo que estaba impregnado. Que también me sirvió este soplete eh, para limpiar otra parte que está ahí dentro, que no llega al pincel. Está abajo del ventilador. Bien, ahora sí, esto es muy importante que coloquen todos los cables y que estén sujetados a... ahí como estoy mostrándolo en imagen. Estos son todos los cables que van a ir a la fuente. Bien, colocamos el ventilador, todo con sumo cuidado, siempre sin apuro. Si lo van a hacer apurados no lo hagan, háganlo tranquilos, tómense su tiempo para hacer estas cosas, siempre con delicadeza. Bien, una vez que la tenemos acá en el escritorio, acá como les estoy mostrando, ahí muestra el, el dibujo y la, las ranuras de cómo tiene que ir colocada la, la tapa para no equivocarse y que esté correctamente puesta. Como ven, la parte chiquita de, de los cables va para arriba, como marca ahí la, la carcasa de la fuente. Nos fijamos que quede bien eh, puesto y que encastren los tornillos una vez que los vayamos a poner, que esté la rosca justo coordinando con la tapa también. Colocamos los tornillos. Siempre, siempre repasar eh, que los cuatro estén parejos de, de rosca. Que en, que queden bien, no súper apretados, pero que queden bien apretados, bien sujetados. Eso siempre. Y listo, ya tenemos nuestra fuente armada.